Como que ya no tienen edad para ello, que sus cuerpos eh, no están para mostrarlos y un sinfín de impedimentos que dan más sensación de excusa que de razón. Hoy os traigo a un invitado que no tiene impedimento ni excusas para practicarlo, pero ninguno, a pesar de tener una discapacidad física que le tiene en una silla de ruedas. Bienvenido, Nacho. Hola, buenos días Rubén, buenos días. Encantado de estar contigo. Tengo que decir que esta entrevista ha sido posible gracias al presidente de la Federación Española Naturista, Ismael, que propuso el tema y me pasó el contacto de su persona de confianza para estos temas. Preséntate un poquito, Nacho, cuéntanos. Bueno, pues sí, gracias a Ismael. Eh, Ismael me conoce hace ya tiempo porque soy socio de la asociación en Madrid. Luego ya te contaré por qué en Madrid y, <risa> y no dónde vivo porque vivo en Torrevieja. Yo viví muchos años fuera de España. Y me vine, como todos los anglosajones, a vivir a Torrevieja eh, cuando me retiré en Inglaterra. ¿no? Tengo 63 años y, bueno, soy una persona totalmente independiente, eh, soy número uno de neagrama, eso quiere decir un perfeccionista a tope, escorpio, <risa> soy un profesor prejubilado de idiomas y de humanidades y soy activista de muchas cosas, en, fundamentalmente animalista, medioambientalista, plasticista... Y muy activo en políticas progresistas. Uh -huh. Y no pertenezco a asociaciones aquí en España desde que vine, porque yo he sido muy afortunado viviendo en países con otro concepto de la discapacidad y de la diversidad funcional, ¿no? uh -huh. donde realmente allí siempre podemos ser independientes. Y aquí en España eh, hay un concepto muy restringido de la independencia de la gente que tiene problemas de movilidad. Eh, porque no hay accesibilidades y claro. al no haber accesibilidades la gente no sale de su casa, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Eh, estoy casado pero no revuelto porque <risa> después de varias vivencias de convivencia y varios matrimonios, a mis 63 años he llegado a la conclusión que es mucho mejor que cada uno viva en su casa uh -huh. y tener la independencia y, y vivir las cosas bonitas cuando a, a las dos personas les apetecen. Pero convivir, convivo con cuatro perros que son mis compañeros de vida per perpetuos. Oye, una pregunta, ¿qué es eso El plasticista? Plasticista es un término que realmente es bastante nuevo, uh -huh. que es todos los que luchamos activamente para minimizar el uso del plástico. Genial. Eh, pues vamos a los supermercados y si hay que comprar algo en plástico a la fuerza se le devuelve al supermercado para que él se gestione el reciclaje e intentamos en casa minimizar al máximo el uso del plástico de cualquier tipo uh -huh. Oye, y tu entorno social además de familia, amigos, trabajo ¿conocen que eres nudista? ¿lo respetan? Yo los armarios los dejé hace muchísimos años <risa> todo el mundo todo el mundo conoce que soy naturista y bueno, yo pertenezco a una familia muy tradicional, tanto políticamente como religiosamente, en el que mmm, los cuerpos desnudos son más bien pecaminosos. <risa> eh, entonces, bueno, durante muchísimos años aquello era un bastante tabú. Lo que pasa es que yo rápidamente comprendí que yo no era, no era la verdad. Uh -huh. Y con mi situación física, yo tengo polio desde los seis meses, uh -huh. pertenezco a la generación del... 59, que es la última epidemia en España y en Europa, y entonces eh, bueno, pues ahí tenía yo otros complicaciones añadidas en cuanto al cuerpo, no solo a la desnudez. Uh -huh. Pero eh, fui muy muy afortunado porque mi familia, a pesar de su tradición eh, religiosa y política, la disfuncionalidad motora no era jamás un obstáculo sino todo lo contrario uh -huh. era una cosa más, como cada uno teníamos una historia en nuestra vida, pues a mí me tocó esta, y con ella viví anduve con bastones hasta el año 97 uh -huh. que me operaron y me prohibieron utilizar bastones y sillas manuales y ya me quedé electrificado de, de por vida Oye, cómo fue tu primera experiencia como nudista? Pues pues mira, no digo en casa, más en público, quiero decir. No, no, en público, en público. La primera vez, yo viví cinco años en las Islas Canarias y la primera vez fue en los años 80 en una playa medio nudista de, de Canarias. Yo había, antes de Canarias, había vivido en San Francisco y allí me había empezado a introducir un poco en el mundo de la normalidad de muchísimas cosas que en España no se consideraban normales. Uh -huh. Y luego cuando estuve en Canarias, allí el, el naturismo es muy, muy normal desde sí. siempre, ¿no? Hay muchísimas playas eh, naturistas y mixtas y nunca había ningún problema. Y allí es donde yo me inicié realmente en el tema del naturismo. ¿Acompañado, solo? ¿Acompañado? Bueno, pues depende porque hay épocas en que he vivido solo y hay épocas que he vivido acompañado. ¿Pero esa primera en, vez? En aquella iba iba con un amigo mío y su novia. Ah, mira. ¿Y también ellos pero, eh, practicaron nudismo sin problema? Ellos practicaban nudismo, y sí, había gente textil en la playa también, pero me animaron y dijeron venga tío, ya está bien, ya eres mayorcito, vamos a, a adelante. Es cierto que en aquella época eh, yo tenía muchos menos, digamos, deformidades físicas, porque la polio es una enfermedad degenerativa sí. y poco a poco te vas destrozando y, y no tenía ningún, jamás tuve problema. Es una cosa curiosa, Rubén. Uh -huh. Nunca desnudo he tenido ningún tipo de discriminación, de mirada rara, de nunca. Ha sido en la vida textil donde todas esas cosas han surgido con frecuencia. Es curioso. Eh, porque, es curiosísimo, sí. Porque además es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Eh, ¿Qué ha sido lo más complicado de superar? No sé si en este caso eh, complejos, mirones... Eh, ya me estás diciendo que recriminación es ninguna. Ninguna, eh, mirones ni sorpresas en el mundo naturista, jamás. Uh -huh. Nunca. No, porque es quizá también ha sido mi percepción porque yo siempre me he sentido desnudo, me he sentido libre, tal y como soy, quien soy, y el entorno naturista siempre es igual, uh -huh. todo el mundo es como es, y da exactamente igual formas, tamaños y colores, y es que no tiene ninguna... Y esa esa filosofía eh, se respira y se vibra, yo, ya, yo voy eh, a Portus con uh -huh. toda la frecuencia que puedo, y antes ya bajando por la carretera ya empiezas a notar esa especie como de, de libertad y de respiración en que sí. en que cambia, cambia la filosofía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, ahí realmente nunca, nunca tuve problemas en el mundo naturista, jamás. Hombre, sorprende, especialmente cuando vas en una silla de ruedas, cuando iba con bastones, bueno, pues eh, se notaba menos, uh -huh. porque quieras que no, muletas en la playa y muchas más, Ya. Yeah. porque con bastones era accesible. Con, lógicamente es más fácil acceder. El tema de las sillas de ruedas ya mmm, llama más la atención, sobre sí. todo porque la mayoría de las playas son inaccesibles a tope. Ahora hablaremos también de esto. ¿Sí? Bueno, ¿y qué experiencia recuerdas pues eh, con especial cariño o una anécdota que te haya parecido especialmente graciosa? <risa> pues mira, además es muy reciente y fue en el Portus. ¿Sí? Eh, tuvimos eh, la reunión de todas las asociaciones y federaciones del sur de Europa y en uno de los días que, a, que hacía un poco más de fresquete, porque esto era septiembre, estábamos y de repente una señora y una familia que llevaban toda la, todos los días allí, de repente se acercó a mí y me dijo, oye, tú eres un tío feliz, ¿verdad? <risa> y le miré y digo, sí, y supongo que tú también. Digo, ¿por qué lo dices? Dice, no, no voy a nombrar la silla de ruedas porque es que la silla de ruedas me he fijado ahora al final de la, de la reunión solo me he fijado en tu felicidad genial y entonces eso, eso me hizo me hizo gracia pues... porque allí en el naturismo las sillas no se ven claro pues además es que es una de las preguntas que te iba a decir no o sea porque cuando algo ocurre así cuando de repente te ves en una silla de ruedas eh, por un accidente o por, por un polio como te ha pasado a ti eh, se nos puede venir el mundo encima no entonces yo creo que la primera pregunta que se puede venir a la cabeza es se puede ser feliz en, en una silla de ruedas eh, totalmente y al 100%. Uh -huh. Mira, eh, en mi experiencia hay una gran diferencia, una gran diferencia de andar con bastones a quedarme en una silla de ruedas. Eh, cuando me operaron y me prohibieron eh, utilizar la, los bastones y las sillas manuales, estuve dos años un poco de bajón, me volví a matricular a la universidad en Inglaterra y hasta que un día abrí los ojos y dije vamos a ver si es que esto es lo que es y si es lo que hay. Había dejado de fumar, había guardado el dinero, que en Inglaterra ya sabes que es carísimo lo de fumar, uh -huh. había guardado el dinero en una hucha y dije, se acabó. Y me fui a Nueva York y a Toronto, yo solo, para demostrar que aquello había que seguir. Y a partir de ahí mi vida continuó y siguió. Ya te digo que yo he sido muy afortunado, he vivido en muchos países del mundo y he podido experimentar cosas que por desgracia mucha gente en las mismas circunstancias en este país no ha podido. Bueno, oye, ¿qué otras aficiones no nudistas tienes? Porque sé que no paras. Eh, bueno, sí. Eh, tengo, me gusta mucho el teatro amateur y hago, participo en talleres de teatro. Y luego representamos obras a final del año. Eh, luego también eh, me gusta viajar todo lo que puedo. Ahora menos porque lo de la accesibilidad es más complicado. Y me gusta mucho participar en cualquier tipo de actividad, Bueno, en este caso estoy muy metido dentro de la política progresista, uh -huh. para, eh, bueno, por, para marcar la diferencia y dar a conocer que una silla de ruedas no es un impedimento para llevar una vida normal. Uh -huh. Una de mis grandes luchas es eh, todos los campings naturistas de España y del extranjero conseguir que consigamos tener una accesibilidad absoluta porque por desgracia no la tienen. Pues sí, es muy difícil. Es cierto, es cierto. De hecho, una de las cosas que yo le reclamaba al Portus en ese sentido y que yo veía que era un poco necesario, eh, tiene una entrada por la parte izquierda mirando al mar, que yo creo que es más accesible que las escaleras, que ahora han puesto una rampa también, eh, eso, es verdad que, que han puesto la rampa. Pero creo que para llegar al agua mmm, habría que facilitar un poquito más, ¿no? En ninguna de las playas en las que yo conozco, quitando en Portugal y en Estados Unidos incluso en Australia, eh, son accesibles para llegar al agua porque las, los paseos de madera acaban a mitad de playa normalmente entonces ahí te quedas claro. ya, si no hay acceso hasta el agua pues ya te has quedado aparcado en una esquina que es mejor no ir yeah. eh, lo de las sillas en las piscinas por ejemplo que todos los campos naturistas eh, tienen piscinas la mayoría no tienen sillas de ascensor para poder para que una persona. Porque claro, estamos hablando de forma independiente. Sí, claro. Lo que se trata es de no tener que, por ejemplo, en el Portus hay gente maravillosa eh, que me sacaban y me metían en la piscina. Pero eso no es ser independiente. Eso es. Eso mm. es tener que ir a, a que la gente te eche una mano y mm, no, no mm. debe ser así, porque, bueno, pues igual que tú te tiras a la piscina, me tengo que tirar yo. Bueno, ya hemos empezado un poquito ya con la entrevista temática. Eh discapacidad física, movilidad reducida, paraplegia. Muchas veces nos preocupamos, no sé si demasiado, en no ofender a las personas con algún tipo de discapacidad, porque nos gustaría hacerles sentir lo mejor posible, cuando en realidad siguen siendo pues, personas corrientes, con su buen humor, su mal humor y que no les dan tanta importancia como nosotros creemos. ¿Te afecta a ti este tipo de trato? Pues eh, sí, afecta. Ya te digo, aquí en España sobre todo, en el extranjero hay una normalidad absoluta y aquí en España si vas a ser una silla de ruedas y si vas con alguien, la gente se para a hablar al que está de pie al lado tuyo no contigo aunque estén refiriendo a ti ¿no? eh, afecta sí en ese sentido de que la gente no tiene una educación sobre la independencia de la gente que tiene alguna diversidad funcional, porque hay una protección extrema hay ese miedo que tú comentabas ahora mismo Es que no vayas a que se ofenda sí. Vamos a ver, si yo hablo contigo Si te ofendes, es tu problema Y tu responsabilidad Quiero decir, no pasa nada No, La gente con determinadas Diversidades funcionales No son ni de plástico, ni de cristal ni... Son seres humanos Como tú bien decías Con sus malos momentos y sus buenos momentos Pero hay que tratarles con normalidad Eso es. No con diferenciación una cosa es que yo no pueda correr los 100 metros en 10 segundos y otra cosa es que no pueda tener una conversación normal o vivir una vida normal. Mm. Y eso a la gente todavía le cuesta entender que somos seres independientes, sexuales y que el ir en silla de ruedas es como, bueno, pues en vez de piernas, quiero decir. Mis piernas son rodantes, <risa> nada más. Oye... Mmm... Me ha dicho un pajarito que eres un activista y además de los que meten caña. ¿eh? Y yo sí. en el programa necesito críticas. O sea, yo sé que me estás escuchando algún episodio que otro. O... <risa> Entonces, eh, eh, me gustaría alguna crítica por tu parte eh, para enriquecerlo o, o, o temas que crees que podrían tratarse. Hombre, yo pienso que en, el, en críticas no puedo hacerte ninguna, Rubén, porque he oído <risa> tus programas y son extraordinarios todos. O sea que que no no puedo criticarte en absoluto. Gracias. Eh, problemas para tratar hay infinitos. Y en, en el tema, por ejemplo, un, in, un tema muy interesante que también tiene relación con eh, la bueno la diversidad funcional o discapacidad, eh, es el tema sexual. Sí, sí, el sí. El tema sí. del... del hay, un, hay una organización que, bueno, no se pueden decir nombres sí, de organizaciones, sí, sí, sí, sí, sí, pero que se llama Mis manos, tus manos, que es de asistentessexual.org, eh, que es muy interesante y que es cierto que es un tema muy profundo y muy importante para tratar. Y que hagas un podcast al respecto <risa> sería estupendo. Yo, si quieres, te mando los datos de la organización. Para que hables con los encargados y, pues, y adelante. Este mensaje va a ir para Sandra del podcast Cómeme el podcast, ¿vale? Porque sé sí. que hizo un programa especial de la sexualidad en, en, en discapacitados, ¿vale? Uh -huh. Y con lo primero que se encontró fue con las puertas cerradas de estas asociaciones que tratan este tema. Entonces, eh, se quedó, Uy. claro, se quedó un poco diciendo, vale, hago el programa, pero no hago el programa con el apoyo que necesito. Y fue un gran programa, ¿eh? Pero, de hecho, hablando con ella de este tema, porque también lo, lo he estado hablando con ella, me decía que no descartaba volver otra vez a tratarlo. Y probablemente, con esto que ya me cuentes, es muy probable que... No sé si lo haré yo o, colaboré, o colaboraré con ella o ya veremos cómo lo hacemos, bueno. pero tomo nota, tomo nota. Perfecto. Otro tema fundamental es el del medio ambiente uh -huh. y la protección animal. Porque sí. lo del maltrato animal en este país es excepcional, es impresionante. Uh -huh. Tenemos, según la última eh, encuesta de Affinity, tenemos más de 360.000 animales sueltos por las calles de nuestro país. Y hay un concepto tremendo de que siguen siendo cosas de las que podemos disponer cuando nos apetezca o no. ¿no? Es otro tema muy importante. Es otro de mis de mis fuertes activismos el, la, y los derechos humanos, por supuesto, pero eso ya es por descontar. Sí, sí, sí, sí. Los que practicamos naturismo, ya sea en, playas como, o sea en playas o en el interior, pues sabemos que los lugares donde podemos practicarlo, por lo general, son los que más dificultad tienen para llegar. En tu caso, obviamente, la dificultad es mayor. ¿Tienes ayudas para poder acceder a estos sitios? Porque en... Vamos a ver Ayudas, yo soy una persona totalmente independiente Intento ir a sitios donde puedo ser independiente Y hacerlo yo Porque si no, rompe, rompe el principio de independencia Lo que hago es ir a sitios, llegar a las puertas Y si no se puede, pues me voy Y luego empiezo la campaña de hablar con los propietarios O con las asociaciones que lo llevan Para sí. que aquello eh, mejore la situación y que sea posible que una persona con problemas pueda ser independiente muy pocos, muy pocos sitios lo son, yo me he encontrado respuestas de todo tipo, de bueno, si para uno que viene con silla de ruedas ya le echarán una mano, eh, que total da igual porque naturistas, es cierto naturistas con digamos discapacidades o diversidades funcionales eh, hay pocos pero por el tema del acceso fundamentalmente uh -huh. no porque tengan nada en contra de sus cuerpos, sí. pero, pero entonces la pescadilla que se muerde la cola entonces, en eso yo estoy haciendo con Ismael y con la, la Federación Internacional uh -huh. eh, bueno, diferentes artículos y contactando todos los eh, lugares naturistas para a ver si por lo menos conseguimos que en algunos se pueda, o sea, desde aquí si alguien te oye, sí. hagan ustedes el favor de empezar a, sobre todo a cumplir la ley. Porque es que desde la ley original, aquí es del 2002, me parece, o de 1990 y algo, que hay que empezar, todo sitio público tiene que tener accesibilidad claro. para que alguien lo pueda utilizar independientemente. Pero eh, yo siempre protesto y mando mensajes a todas las administraciones públicas que son las que dan las licencias de apertura. Uh -huh. Y si no cumple las normas, lo siento, no se la den. Efectivamente. Pero ya sabemos que las cosas de palacio van despacio y a veces. Bueno, no vamos a hablar de palacio. <risa> <risa> Dejémoslo ahí. <risa> Porque me imagino que. O sea, lo que hemos hablado un poquito, ¿no? El, el acceso al agua es casi imposible. O sea, tú te puedes bañar el día que vas a una playa o, o no. a, a menos que vayas acompañado, claro, entiendo. A no, a, a no ser que vaya acompañado o. Eh, en las playas que tienen, que las naturistas no lo tienen, los chavales de la Cruz Roja, chavales y chavales de la Cruz sí. Roja que tienen las sillas anfibias uh -huh. que te ayudan a meter y salir efectivamente pero si no es imposible porque ya te digo que no puedes llegar hay una playa en, en Portugal que es maravillosa, que no me acuerdo exactamente en qué sitio está que vas como en una especie de carril uh -huh. no sé, que te mete al agua tú nadas te vuelves a subir al carrito del carril y te sacas hasta donde tienes las silla de ruedas. Eso es accesibilidad. Y así debería ser en todas las partes. Pero playa, no. y sillas de ruedas se llevan mal. Sí, porque además o sea, he consultado la web tanto del Ministerio como de la Federación y te dice las playas que son accesibles, pero claro, son accesibles hasta un punto, porque tú, tú, tú, tú me lo vas a decir ahora. ¿Cómo son de accesibles? Eh, pues mira, no son accesibles. Son accesibles para que entres hasta un nivel de playa, pero que te quedes ahí. Claro, y ya, está. ya ahí te has quedado y no puedes ni puedes llegar al agua ni puedes a veces darte la vuelta porque las, los paseos de madera son estrechitos y entonces para darte la vuelta, para volver al principio también es complicado, pero vamos, realmente eso no es accesibilidad eso es un poco de paripé luego hay algunas que tienen unas plataformas segregatorias para, desde mi punto de vista, uh -huh. donde si sí llegas allí y te quedas allí todos reunidos todas las sillas, bastones y tal entonces yo opto por la integración, nunca la segregación. Y que yo, igual que cualquier persona que no tenga un problema, pueda acceder a todo lo que esté abierto al público. ¿Cómo te gusta más ir a estos sitios? ¿Acompañado o ir a tu bola? Es que yo voy a mi bola. Me gusta <risas> mucho ir a mi bola. Hombre, a veces... Eh, yo antes era mucho más sociable en ese sentido. Uh -huh. Pero ya hace muchos años que soy feliz conmigo mismo. Me apasiona mi compañía. Y me gusta, se explora la vida mucho mejor cuando se va solo. Uh -huh. Porque es curiosísimo, pero te encuentras a cantidad de gente que va sola. O sea, es que no, la gente tiene mucho miedo, ¿no? Yo mi primer viaje solo fue a Cuba en los años 90. Iba acojonadito. Decía, <risa> madre mía, que me voy yo solo aquí con mi silla de ruedas a Cuba y sin conocer a nadie. Uh -huh. Y al llegar al aeropuerto ya éramos como ocho que viajábamos solos y, y a partir de ahí todo fue maravilloso. Genial. Bueno, antes lo hemos hablado. Eh, estás asociado a ADN, que es la sí. asociación madrileña, eh, uh -huh. aunque tu residencia está en Torrevieja. Eh, sé que, que es la está, valenciana. Efectivamente, que es AMBA, la, la, la asociación uh -huh. valenciana. ¿Por qué ADN? Pues mira, porque... Bueno, yo nací en Madrid. Soy de nacimiento madrileño. Uh -huh. Y cuando empecé a investigar asociaciones me puse en contacto con la valenciana. Uh -huh. Pero, y con asociaciones aquí de, de Valencia, pero no daban mucha solución. Es que no, es que todo es muy inaccesible. Es que, claro, es que las playas tienen que estar a escolta, ¿eh? aquí en, la, yeah. en el otro lado. Entonces me dieron mal rollete, uh -huh. realmente. Sí, sí. Entonces contacté con Ismael y a partir de ahí vi que, bueno, es pues un tío positivo, uh -huh. que tiene opciones y sobre todo con mucha más actividad que a mí me venía mejor eh, que la valenciana, porque la valenciana realmente me dieron un poco de largas, ¿no? porque era un poco complicación, mientras que Ismael y ADN eh, todo lo contrario. Yeah. Al revés, vamos a promover, vamos a hacer, tú que das mucho la vara, pues vamos a dar la vara juntos, y gracias gracias a, a Isma y a Suka empecé a, bueno, pues conocí a, a la presidenta de la Federación Internacional y, y ahí... Empezó mi, mi activismo por la accesibilidad y el naturismo para todos. Qué bueno. Pues mira, desde aquí yo te lo agradezco personalmente por lo menos el esfuerzo que estás haciendo y, y esa visibilidad que estás dando, de verdad. No, no, gracias, gracias a vosotros. Y gracias a ti por darle visibilidad en tu podcast. <risa> Oye, seguramente, no sé yo, intuyo que seas una persona que esté enganchada a las redes, a Internet o no lo ves mucho. Pues mira. Mm, eh, lo dejé durante más de dos años porque me saturaba tremendamente la cantidad de haters y malas en Twitter, mala en, Twitter. Story, en, Twitter <risas> en Facebook. No, no, tengo ni Instagram ni Telegram ni nada. Tengo Twitter y Facebook uh -huh. y WhatsApp, sí. porque eso sí sin WhatsApp no sé vivir. Pero, pero empiezo otra vez a, a activarme uh -huh. un poco, sobre todo en esas en esas plataformas. Porque, más que nada, por el tema un poco político, porque se acerca se acercan elecciones de aquí a dos años y hay que empezar a movilizar y a tragarse a los haters como haga falta, <risa> porque hay que seguir luchando por, por la justicia. Sí. Entonces, ahí estoy. Y sí, me gusta mucho estudiar, investigar y participar y, bueno, dar la vara para resolver los problemas que, de otra forma, igual se solucionan o no, pero por lo menos hay que intentarlo. Oye, ¿y webs de noticias, foros, blog sobre nudismo? ¿Tienes alguno que sigas y que nos podrías recomendar? No, sigo en, en mi Twitter, sigo gente individual, uh -huh. naturista de todo el mundo. Pero había una página web que me recomendaron que es Onaturist, pero, pero además yo pensaba que era de naturismo puro y duro, pero era muy interrelacionado con el sexo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues para páginas sexuales hay otras. Claro. No, porque es otra de las cosas que lucho encarecidamente. Yo hago reuniones naturistas en casa uh -huh. y de vez en cuando, no siempre, porque como tengo la posibilidad de ir a las playas y demás con la frecuencia que me gustaría, pues la filosofía naturista hay que promoverla en todas partes. y El naturismo urbano me parece maravilloso. Y... Pero siempre he encontrado que hay una cierta connotación sexual cada vez que dices oye, hacemos una una merienda que calle, soy muy británico, ¿no? Sí. How we do High tea at home. <risa> Vamos a hacer un té en casa y charlamos y arreglamos el mundo. Y al final mucha gente pensaba que yo iba a ser un tipo orgía, ¿no? Uh -huh. eh, y eso hubo que cortarlo, entonces hay que hacer una criba muy grande y enseñar que en el naturismo, los naturistas tenemos sexos como todo el mundo. Como los textiles, efectivamente. Sí, sí. Pero no porque tengas una reunión naturista quiere decir que tienes que acabar rebozado. Efectivamente. Y entonces, eso es otra campaña que tengo en funcionamiento. Genial. Oye, ¿y tienes contactos con otras personas que están más o menos en tu situación que sean bueno que sean nudistas o que les gustaría ser nudista? no, eh, no sé eh, si... Mira, he intentado contactar sobre todo por la zona con eh, asociaciones de diversidades y demás pero es que el concepto el concepto del cuerpo todavía en estas comunidades es muy difícil porque hay mucha... Ten en cuenta que yo me he quedado, al investigar un poco, me he quedado espantado que en España hay cantidad de gente con problemas físicos que los tienen encerrados en sus casas Madre. sin salir porque todavía se considera que es que es un castigo divino. ¿no? Y Eso es una, así, es una barbaridad. Claro, es una barbaridad, pero que por desgracia existe todavía. Entonces, luego vas a asociaciones en que ay es que no vamos a hacer nada porque hace mucho calor. Joder, estamos en agosto, hace calor, es lo normal. Ay, no, es que nos cansamos mucho. Entonces, Joder. yo venía de una tradición activa de países anglosajones donde la discapacidad es parte de la vida uh -huh. y donde la gente está en la calle y casi a veces hay más sillas que, que caminantes. Eh, y entonces ahí me encuentro con muchísimas barreras ¿no? en las asociaciones en... que son muy súper protegidas. Sí, sí, sí. Ay, el, el individuo. ...como tal... No, no, ...no funciona mucho todavía... Uh -huh. ...también lucho por eso... ...intento bueno pues organizar cosas... ...para que la gente pueda darse cuenta... ...pero me está costando... ¿eh? está costando mucho... Eso te iba a decir... ...porque veo que estás intentando visibilizaros... ...y que forméis ¿No? algo de piña... ...pero te está... no. es muy complicado... ¿no? ...por lo que veo... La gente... ...por desgracia me he dado cuenta... ...Rubén, que es el victimismo... Tiene, ...tiene una gran parte en la sociedad todavía de este país. Es que pobrecito yo. Oye, es que no, es que yo como tengo una discapacidad pues no puedo hacer, digo, no puedes, bueno, no quieres, quiero decirte. Uh -huh. Porque está claro, vuelvo a repetir, yo siempre utilizo el mismo ejemplo. Yo no puedo correr los 100 metros lisos en 10 segundos, pero con mis ruedas puedo llegar al mismo sitio a lo mejor en media hora. Sí. Con lo cual es, es cuestión de voluntad, uh -huh. pero claro, es cuestión de, de primero de quererte a ti mismo, de saber quién eres de aceptarte tal y como eres y que es que uno de los grandes problemas es que la gente no se da cuenta que la realidad no es lo que queremos, sino lo que es Eso es. y que depende de cómo la tomemos. Tendremos una vida feliz o nos amargaremos. Yo tuve dos opciones desde pequeño, lo supe Rubén, podía amargarme la vida y quedarme en casa o vivir y opté por vivir y eso lo recomiendo siempre que lo haga todo el mundo. Da igual, la problemática que tengas. No importa. Es irrelevante. Porque esa problemática es parte de tú y de tu vida. Uh -huh. Es parte de ti, no de tú. Es parte de sí. ti. Ya me salía al valencia Es parte de ti y entonces eh, hay que seguir adelante. Porque aquí, de momento, estamos cuatro días. Lo que venga detrás no lo sabemos. Pues vamos a pasar a la última pregunta, Nacho. Se me está pasando esto demasiado rápido. <risa> Yo estoy disfrutando mucho. Oye, ¿qué... ¿reclamarías y a quién? Bueno, en primer lugar reclamaría a las administraciones que a la hora de dar las licencias de apertura de los lugares públicos, eh, se cercioren de que cumplen con la normativa de accesibilidad al 100%, no como la ley lavada, sino, no, las rampas de la pendiente necesaria, los giros de sillas en los lugares los necesarios y las todo, absolutamente, pueda ser accesible para personas independientes, no con ayuda ni con empujones. Que cualquier persona que tenga una eh, problemática pueda mm, actuar y sentir y vivir la experiencia de la misma forma de que lo no la tiene. Y luego pediría a todos los lugares que ya están abiertos, que hay muchos y cada vez hay más, que no hay que esperar a que las instituciones nos den las órdenes de hacer las cosas. Hay que hacer las cosas bien desde el principio, y hay que hacer que las cosas sean accesibles porque a lo mejor de momento somos cuatro los que con una problemática somos naturistas y nos gusta ir a disfrutar de la experiencia, pero es que poco a poco va a haber mucha más gente mm. y además ellos no saben si alguno de ellos va a tener alguna problemática un día y va a tener que utilizar una silla de ruedas o, o cualquier otro equipo para, para moverse, la mm. que les rogaría a todos que bueno se pongan manos a la obra. Si es que, aparte de cumplir la ley, hay que ser empático y hay que dar pues sí. you know, oportunidades a todo el mundo, Además, que todo el mundo las merece. Es que yo no me quiero perder a personas como vosotros. O sea, tenéis que estar cerca de nosotros. <risa> Eso es así, ya está. <risa> y nosotros queremos eh, perdernos a gente como vosotros, que nos dais visibilidad y voz, que es fundamental, porque sin la voz no llegaría a ningún sitio. Bueno, esa era mi última pregunta, pero no... La última pregunta, porque tenemos una pregunta de los oyentes. ¿Estás preparado, Nacho? Absolutamente, adelante. Pues venga, que te la pongo. Hola, soy Josete de Rincón de Josete. La pregunta para el invitado es, ¿cuál es la reacción de los naturalistas de los bañistas que van a una playa naturalista cuando ven a una persona con discapacidad? Un saludo, gracias. Bueno, pues gracias Josete por la pregunta. Eh, Como reacción ninguna. Nunca he sentido ninguna reacción por parte de ningún naturista en ninguna playa o camping o resort naturista por parte de los naturistas cuando yo ya, normalmente cuando llego a los sitios ya voy desnudándome por el camino y cuando llego ya llego desnudo del todo, yo lo digo y lo comento, yo tengo muchísimas secuelas de polio eh, con muchas deformaciones y muchas historias que se supone que hay la gente hay que se tiene que asustar, pues no cuando llegas a a un sitio naturista, a una playa o a un resort Todavía está por ver que alguien o ponga una cara o se asuste o <risa> diga algo o me trate de forma diferente. Uh -huh. Eso me pasa en la vida textil, sí. pero nunca en la vida naturista. Que, que es curioso, ¿eh? Que es curioso es porque curioso, no sí. debería de existir esa barrera o esa diferencia y sin embargo. Claro, no... la hay, la hay, pero yo pienso porque la filosofía naturista es igualitaria al 100%. Entonces todos somos iguales. No nos, nos, nos importa un bledo o si sea, uno tiene una pierna más larga, un pecho más pequeño o, o el, el miembro masculino tremendo más eh, pequeño. Da exactamente igual porque uh -huh. tenemos otra visión de la vida. El mundo textil sí que es cierto que con la ropa que llevas ya estás haciendo una diferenciación. Y esa diferenciación de la ropa te lleva a la diferenciación del cuerpo. Uh -huh. Y yo pienso que esa, pues, para mí, desde mi punto de vista que no es siempre el cierto pero para mí es eso y también yo creo eso que es un poco la actitud personal Sí. cuando tú emanas que estás eh, feliz contigo mismo, que sí que a veces te apetecería tener un cuerpo de Brad Pitt pues a quien no, bueno está un poco cascado ya el chaval pero bueno, <risa> pero que no es que somos quienes somos uh -huh. y tenemos que aceptar como somos y ser felices de la forma que somos si tú emanas esa actitud la gente te responderá de la misma. Es la famosa ley del espejo sí. y así funciona siempre. Y ojo o que, que Josete, hmm. ánimo. Al naturismo. Y ojo que yo insisto en mucho en, en estas cosas. Lo, los naturistas o los nudistas no es que tengamos sus superpoderes. O sea, no, no es que los que no sean nudistas no sean capaces de llegar a las mismas conclusiones. Es que sencillamente nosotros tenemos una herramienta. Para mí el nudismo, el naturismo es una herramienta. No es que no sea posible fuera de aquí. Es que no lo pone muy fácil el naturismo. Sobre todo, pues con el ambiente que se crea alrededor y, bueno, pues un poco con la experiencia ¿no? que, que uno, uno, uno va tomando. Pues Nacho, lo vamos a ir dejando. Se me bueno, ha pasado muy, muy, muy rápido. A mí también ha sido un placer, Rubén. Muchísimas gracias. Y espero que coincidamos en el Portus en alguno de los viajes. Eso espero, eso espero. Y a ver. Te digo, muchas gracias primero por visibilizarte, ¿vale? por participar en, en este espacio. Creo que eres un ejemplo de superación, de personalidad, con una cabeza muy bien amueblada. ¿vale? Espero que además nos vayamos concienciando como sociedad para que desaparezcan todas esas barreras que, que las personas con algún tipo de discapacidad tienen y que cada vez os lo pongamos en ese sentido mucho más fácil. Y lo que tú dices, pues espero poderte conocer en persona, pues ya sea en alguna quedada de ADN, que yo estoy asociado a ADN sí, también. Efectivamente. Y o simplemente, ojalá, ojalá te pueda encontrar en una playa, la del Portus, o, o, o la que o la que sea. Nos encontraremos seguro, Rubén. Y un mensaje para todas las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional o no. Somos nosotros los que tenemos que aceptarnos antes de que nos puedan aceptar los demás. O sea, los que todavía no lo hayan conseguido, que se pongan las pilas. Porque es la única forma. Y ya dejo de hablar porque yo hablo como las persianas. Venga. Perfecto. Porque te iba a preguntar que si querías despedirte de la audiencia. Pues ya me despido de antemano. Ya te dije que soy en 1, e e un poco plasta. Pues Oye, encantado. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues nada. Antes de despedirme, recordaros que podéis encontrar todos los episodios del programa en Evox, Youtube, TuneIn y los últimos 20 en el resto de plataformas Amazon Music, Spotify, Tunes y Google Podcast. Si queréis proponerme algún tema o incluso queréis participar de alguna forma, podéis poneros en contacto a través de mi blog en naturalmentepod.wordpress.com, donde podréis encontrar todas mis redes sociales, mi correo electrónico y un formulario de sugerencias.